¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Espero que tengan un excelente, excelente, excelente día. Mi nombre es Javier Castellán y esta es la primera oportunidad que tenemos de estar con Mari y, por supuesto, Alejandro, los directores de Hacienda La Novalera. Un magnífico proyecto, un hotel lleno de historia. Mucho nos tiene que contar, lo veremos a lo largo de esta entrevista. Primero, pues quisiera agradecerles, en nombre de todo el equipo de Castellan Studio, por estar el día de hoy, darnos la oportunidad de poder eh, entrar en su intimidad y platicar con ustedes sobre todo lo que, pues obviamente, mucha gente no conoce, porque esta es una entrevista de verdad diferente. Queremos conocer esa parte íntima, esa, esos artistas que crearon la recuperación de esta gran hacienda, de este gran proyecto. Y bueno, pues vamos a comenzar con algunas preguntas y pues vamos a, a tratar de interactuar con ustedes, si me lo permiten. Algo que quieran comentarle a nuestro auditorio antes de comenzar con el picor y lo bueno de esta entrevista. Pues nada más decirles, bienvenidos a Hacienda Real La Vigalera. Es su casa. Y pues aquí estamos. Aquí Para estamos. Vivir. Es un gusto tenerlos a todos ustedes aquí en nuestra casa. Gracias, muy amable. Igualmente que, como dice Mari, bienvenidos a su casa. Nos esmeramos para que cada uno de nuestros visitantes tenga un eh, espacio en donde pueda estar teniendo experiencias distintas, inolvidables y sobre todo la convivencia con su familia y que se, llegue, se vayan cargados de buena energía. Gracias por la entrevista, gracias por su visita. Y aquí estamos a sus órdenes. No, pues no, la verdad, el, el honor para nosotros es muy grande. Y de verdad que el que ustedes nos hayan abierto las puertas de su hogar, porque es un hogar, realmente este lugar se siente como un hogar. Así lo hemos sentido nosotros, así nos lo han expresado amigos de nosotros, y pues es una gran oportunidad para nosotros poder conversar con ustedes. Vamos a continuar con las primeras preguntas. Si Alejandro me lo permites, eh, voy a leerte la primera de todas ellas para introducirnos al tema. Y la verdad es que para nosotros es muy importante saber, un líder como tú, ¿cómo es que mide el éxito? Bien. Pues mira, el éxito yo lo considero que es eh, una situación en la cual cada ser humano trata de estar llegando al éxito, si para algo venimos a este mundo es para tratar de estar teniendo éxito, sin embargo el éxito yo lo mido en una faceta sumamente importante que es no solamente lo económico, cuántos bienes, cuánto dinero, cuánto tienes en tu cuenta bancaria, sino el éxito verdaderamente yo lo considero que es estar en paz contigo mismo y saber de dónde vienes y hacia dónde vas, claro. para mí ese es el éxito, sobre todo estar en paz contigo mismo, claro. ese es el éxito para mí. Ok, perfecto. Sabemos que algunos directores eh, tienen ciertas formas de trabajar, ciertas formas de proyectar, su, su, cuidar sus hoteles, cuidar sus empresas, cuidar sus emprendimientos, para nosotros sería importante saber con qué tipo de personas Alejandro no trabajaré. Pues mira, la primera, la primera situación con la que creo yo que estás en estado de indefensión es estar trabajando con gente que se basa su trabajo en la mentira. Contra la mentira estás muerto. Estás en una situación totalmente en desventaja. Entonces, para poder estar teniendo un equipo que verdaderamente siga una trayectoria con éxito tienes que estar teniendo personas que en un momento dado la mentira no sea la base de su espíritu número dos gente floja gente irresponsable y gente que en un momento dado no se esté poniendo en la misma perspectiva de éxito y de llevar a cabo un plan en el cual tú no estás eh, en, en ese mismo camino. Claro, claro. Pero sobre todo la mentira, eso es lo que... Estás en estado de indefensión con la mentira, ¿no? Claro. También sabemos que muchos de los fracasos para diferentes empresarios forman el carácter, forman el éxito. Pero en tus palabras, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar, Alejandro? La palabra falla es una palabra en la cual viene intrínsecamente con lo que es el ser humano. Si tú no fallas, si no tienes fallas en tu vida, no estás tomando la lección. La falla y después el acierto es lo que nos da la posibilidad de al final del día tener eh, planes eh, con éxito a futuro. Entonces, concluyo, la falla es la escuela más importante para poder estar aprendiendo, para poder estar llegando a un objetivo claro, que es poder estar llevando a cabo tus planes. La falla es nuestra escuela principal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A lo largo de mi carrera he podido comprobar empresarios exitosos, han tenido demasiadas derrotas. Han tenido que volver a crecer, a volver a empezar. Así es. Y de verdad que el que tú nos eh, corrobores una vez más que fallar no está mal, creamos, creemos que, que vamos por un buen camino. Es un totalmente, gran consejo. Totalmente. Y te lo agradecemos mucho. Gracias. Si tú, por ejemplo, tuvieras que darle algún negocio creciente porque sabemos que el emprendimiento es parte y columna vertebral de nuestro país aquí en México estamos en México ahorita quisiéramos saber un consejo que tú tuvieras y que se necesita para la mejora continua en un negocio que va creciendo bien para que un negocio pueda prosperar tienes que estar teniendo un equipo puesto la camiseta, un equipo de gente que te respalde, que sabes que cuentas con él, porque ningún emprendedor, llámese empresa pequeña o empresas medianas o grandes, sin un buen equipo de trabajo no se puede estar logrando. Entonces, considero yo que fundamentalmente hay que hacerse de personas que sean expertos en cada una de las ramas en donde tú vas a estar emprendiendo, y que ese tipo de trabajo esté puesta la camiseta, que tenga bien puesta esa camiseta en, en, en, en todos los aspectos. Claro. En aspectos de horarios, en, en aspectos de trabajar sábados y domingos y días festivos. Y que con ello puedes paso a paso y a lo largo de un tiempo mediano o largo, puedas estar teniendo una empresa exitosa. Perfecto. Pues vamos a hacer una, una, una pregunta importante que queremos hacer. Interrumpo, vinito. interrumpo. Claro, claro, ¿Por, qué, por supuesto. ¿Por qué no nos tomamos un vinito rico de la casa? Aldo por favor. Claro. Si gustas, podernos invitar para aquí, para que se relajemos un poquito. Sí, gracias. Hacemos más gracias. en confianza. Por supuesto. Vamos a hacer, Por favor, muchas gracias. Venga, todo. Precioso. Todo. Fantástico. Muy bien. Es un vinito rico de la casa. Mira, artesanal. Perfecto, Mira ¿no? qué rico se ve el Así es que vamos a tomarle para brindar sí, por el gusto de que estén aquí con nosotros. Gracias. ¿eh? Muy muchas hermosa. gracias de las, de las eh, uvas de la región, además que hay muchos eh, viñeros por aquí por el rumbo, Fantástico. Muchas gracias. Ando. Gracias. gracias. Gracias. Gracias. Pues vamos, ¿no? Vamos, vamos a brindar por el gusto de estar aquí todos juntos, Salud. reunidos. Gracias. Salud. Salud. Gracias, por estar gracias. En casa. gracias por estarnos eh. escuchando. Salud. Y sí, pues queríamos hacerle una pregunta. Vamos a... Mm. Fantástico. Excelente. Y el primero no es tan bueno. No, no, Vamos no, no. por el segundo ahorita. Claro. Claro que... claro. ¿Para ti qué libro debería de leer todo el mundo? Eh, yo creo que la Biblia es el libro de libros. En la Biblia encontramos mucha sabiduría, es un libro que se ha hecho sobrenaturalmente durante un lapso de tiempo muy prolongado, en el cual no solamente encontramos situaciones espirituales, sino también encontramos cosas en las que podemos estar día a día siendo mejores seres humanos. Claro, claro. En conclusión, para mí la Biblia es la que debiera estar leyendo todo el mundo. Perfecto, fantástico. Y de los libros vamos a la tecnología. Mm, qué Dinos, más. ¿qué aplicación para ti es tu favorita? Bueno, nos ha tocado estar viviendo en una época en la que con un teléfono, con una tablet, tenemos el mundo en las manos y eso es real. Para mí, Google nos da la oportunidad de poder estar teniendo cualquier eh, información Llámese historia, llámese lo que queramos estar investigando. Sí. Google es una bendición en esta época para la humanidad sí, claro. y para poder estar siendo siempre informados. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. De acá nos vamos para acá ah, sí. con nuestra sí. directora. Ya me tocaba. ¿eh? Ya me tocaba. Ya me tocaba. Sí, ¿No? ¿En ese momento. Y aquí estamos, aquí estamos. Por favor, Mari. Si tu vida fuera un musical, ¿qué, qué título le darías? Ay, pues yo la verdad me encanta cantar. Entonces yo le daría la, el aspecto, la forma de vivir. mis cantares. ¿Tus cantares? Mis cantares. Me encanta cantar y me encanta la música. Fantástico, fantástico. Muy buena respuesta. Creo que sí te define, absolutamente. Sí, ¿verdad? Sí, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. ¿No? Me encanta. Si sí. pudieras compartir con nosotros una empresaria como tú, ¿cuál es su ritual al despertar? Ah, ya, ya, y al despertar. Como todas las mujeres, ¿verdad? Pero ¿en qué crees? Yo soy la excepción. Porque rituales me cuesta mucho trabajo despertarme. Soy floja al despertarme. Primero, este, ah. Segundo, abro bien mis ojos y tercero, digo, respiro, veo y estoy viva. Absence. Ese es mi libro. Perfecto. ¿Abrazos o besos? Abrazos, muchos abrazos. Me gustaría los besos, pero con el COVID no se puede. O sea que, abrazos. Abrazos. Abrazos. abrazos. ¿Dulce o salud? Sí. No, dulce. Salud. <risa> ¿Salud, salud, por salud. supuesto. Salud, porque es dulce. Salud. salud. salud. Su prenda favorita? Ay, me gusta. La prenda favorita que a mí me gusta es un vestido que no me lo vas a creer, pero tiene más de 20 años, italiano, que no lo he vuelto a ver en ningún lado y me encanta porque te forma muy bonito tu cuerpo. Y como somos nosotras muy presumidas, pues el cuerpo es lo que vale. Bueno, pues es que hay que presumir de lo que hay, ¿no? Sí, tampoco. Ah, claro que claro, claro, por supuesto, por supuesto, claro claro, sí, con mucho gusto. Supuesto, claro, claro, claro. Cuéntanos por favor, algo que pocas personas conocen de ti. Algo que pocas personas conocen. Yo siempre aparento de estar muy contenta. Siempre, siempre soy contenta. Con todo mundo soy contenta, alegre, muy positiva. Pero no demuestro cuando tengo un problema, lo tapo. Y la gente no sabe, piensa que siempre estoy contenta, pero no es así. Claro. Eso es algo que no conocen bien. Ok, perfecto, me parece muy bien. ¿Cuál es la mayor sorpresa que otro ser humano te, haga, te ha regalado? Una sorpresa que me han regalado, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que la sorpresa que alguien me dio algún día en la vida, fue cuando llegué precisamente de Europa y mi madre no sabía que llegaba porque adelanté el güey y me tenía preparado, mi mamá estaba haciendo un pastel porque iba a ser mi cumpleaños y la sorpresa que yo me llevé es que me regaló una mimi chiquita de velita mm. hace 30 años y todavía la tengo, eso fue una sorpresa muy bonita para mí. No, Muchas gracias, gracias por compartir <risas> ese detalle, detalle sí. tan pequeño pero sí. tan valioso sí. tan valioso sí. absolutamente ¿cuáles son las tres cosas con las que Mari no podría vivir? esas cosas esenciales en tu vida esas maravillas que necesitas que estén presentes Ay, primero, primero sentirme que estoy todos los días espiritualmente con Dios porque Él es mi guía Dios, primero Después, mi familia, y después, mis seres queridos, los que están siempre con, a mi lado, sean mis amigos, sean la gente que trabaja conmigo, y por supuesto, antes. Sí. Entrando a profundidad sobre diferentes temas, diferentes cosas que existen en las vidas de las personas, Definitivamente hay personas que se van, sí. personas que siguen aquí. Sí, sí, sí. Y si tú tuvieras que organizar una cena para tres personas que estén aquí, o no estén aquí, ¿quiénes serían? Ah, en primer lugar, mi mamá. Ya no está con nosotros, pero lo que se debe a mi mamá. Y en segundo lugar, pues por supuesto, la familia. Y en tercer lugar, yo creo que me gustaría también que estuviera mi mejor amiga que se va hace muchísimas. Okay. Volverla a ver. ¿Te gustaría compartir su nombre gustaría... con nosotros? Sí, como no, Lulu. ¿Y tu mamá? Mi mamá se va a Josefina y le desean todo a la señora Pina. Y fue, para mí fue algo muy importante y se creció así como muy importante. En mi vida. Pues doña Pila tiene un compromiso a la cena de esta noche. Así es, así así es, es, es que, pues <risa> muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué país deberíamos todos de visitar? ¿Qué es el país de ensueño para ti? Ay, pues hay muchos países. Pero yo creo que en primer lugar deberíamos decir, porque estoy aquí, pues México. Ok. México, hay que lindo! México. México tiene muchas cosas, cultura, tiene sabores, lo tiene todo. Abrazos. ¿Mari tiene algún talento especial? ¿Eh? Pues yo digo que sí es mi talento. Me encanta bailar. Me gusta mucho bailar. Fantástico. Me encanta bailar. Y algo que he descubierto es que me encanta la cocina y hago muchas cosas que no te imaginas. ¡Guau! Wow, pero digo, ya nos invitarás. Sí, <risa> por supuesto. Por supuesto que están invitados, claro. claro. claro. claro. Sí. Dinos tres talentos que tiene María. Tres talentos que yo no había descubierto y ahora son. Me gusta como en la cocina, me gusta la decoración, la arquitectura, crear, me gusta la crear, me gusta crear. Y, y yo otro talento que tampoco lo sabía, lo sabía, es que me gusta mucho hablar con la gente, motivarla, motivarla a, a que estén unidos, a que vengan, a que disfruten de estos lugares. Claro. Eso es lo que yo creo. Me parece fantástico. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. El azul marino. ¿Diamantes o perlas? Diamantes. Por supuesto. Por supuesto que las Hay que brillar. Sí, vale. El diamante brilla y todos tenemos que brillar. ¿Algún consejo de los más importantes que ella recibe en el futuro? Sí, cómo no. Eh, un consejo que me dio mi mamá es: Hija, siempre tienes que seguir adelante. Nunca dejes lo que puedas hacer hoy. Adelante, adelante y nunca dejes que nadie lo pague. Y doña Pina, ¿presente? Y sí, doña Pina, <risa> sí, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más me emociona? Aquí? En este momento. Ay, ver las cosas realizadas con esta entrevista. Gracias. Me encanta. Gracias, gracias. Perfecto. Pues aquí seguimos en una gran conversación mágica, bella y hermosa en esta casa fabulosa que es Hacienda La Nogalera. La verdad es que para nosotros es muy importante continuar con estas preguntas. Son, son preguntas muy profundas que creemos que son mágicas si las responde una empresaria como tú, un ser humano que nos ha demostrado que se puede. Y me gustaría que me respondieras lo siguiente, ¿cómo definirías tú el término de belleza? Uy, oh, pues el término de belleza no es lo físico, ¿eh? definitivamente. Eh, la belleza no la llevas físicamente, sino espiritual. Porque puede ser en mis universo y a nadie le caes bien, o eres totalmente, eh, pues, una periodista, antifática, x cosa, ¿no? Y la belleza moral a todo mundo le va a gustar. Una sonrisa para todos es una belleza. Claro. Así la definiría. De acuerdo, totalmente. Completamente. Si tú tuvieras la habilidad de dominar un instrumento, ¿cuál sería? Me encanta el piano. A mí me gusta mucho el piano. ¿Por eso tenemos un piano aquí? Claro, ahí está el piano. ¿Eh? En ah, este te... restaurante. En este restaurante tenemos un piano que tiene historia, así es que. Eso me gustaría Uno de los Pero dos todos. restaurantes de, de Sí, Instagram tenemos México. dos, exactamente, tenemos dos restaurantes y este en el que estamos ahorita, que se llama El Agave Azul, contamos con ese hermoso piano y donde servimos la comida de comer, comida internacional, comida eh, más fina de paladar del humano. Y ah. tenemos el otro, que es la cocina de Hacienda, nuestras claro. raíces, lo que es México, moles, ejemplo tamales cosa más deliciosa pero más mexicana claro supera pues todos, todos los paladares están esas dos atmósferas son así hermosas. es así es y, y todavía tenemos las terrazas donde las terrazas desayunas delicioso en la naturaleza fantástico ¿Eh? ahí puedes escuchar los pajaritos el, el río el río el río que es la sí, no, belleza tan absolutamente tan, y escuchando todo, te tomas tu cafecito y admirando todas las Claro, por supuesto. ¿Qué te ha inspirado para hacer todo esto? El estar enamorado de este lugar. Este lugar para mí significa mucho. Este lugar eh, me enamoró desde que lo vimos y me enamoró cada detalle, cada cosa, sus ruinas. Decía, este lugar no puede estar en ruinas. Este lugar tiene que resaltar, lo tiene que venir a visitar. Entonces nos aventamos a esta aventura, donde ha costado mucho, pero que aquí estamos y me inspira cada día, cada detalle, cada momento y cada uno. Y bueno, pues continuamos aquí atosigándote con nuestras preguntas. Bueno, pues, realmente nos interesa conocerte. Claro que sí. Saber más a profundidad sobre todo lo que es y rodea. Claro que sí. Dinos, por favor, esta pregunta es muy especial para mí y me gustaría conocer tu respuesta. ¿Quién iluminaba Dios, el creador, el que está allá. Él es el que me ilumina día con día. ¿Siempre? Sí. ¿Qué te, qué te ha inspirado para crear y seguir adelante con Hacienda de la Romana? Me inspira el hecho de ver esto tan maravilloso y que la gente venga a verlo, que venga a disfrutar, que venga a, a ver cada rincón que hemos creado, cada detalle que lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto, y me inspira a ver la bonita todos los días. Hay muchos empresarios que en determinado momento pierden el foco, pierden la inspiración. ¿Tú qué le dirías a esos pequeños jóvenes que quieren salir adelante, que quieren hacer algo? ¿Qué deberían de decretar diariamente para sus vidas? Yo creo que deben de decretar en ellos mismos, es decir, yo puedo, yo debo de hacerlo, yo no debo de ser un profesionista, quedado. Yo debo demostrarme que puedo día con día. Y por ejemplo, de, desde tu perspectiva, ¿qué es lo mejor que te ha pasado el día de hoy? Que estén ustedes con nosotros aquí. Que estés aquí haciendo es nuestra entrevista. Que des a conocer este lugar tan maravilloso y darte las gracias por haber pensado a nosotros. Por supuesto. ¿Por qué consideras que vale el gusto de conocer a María, ¿Por qué vale la pena estar a tu lado y conocerte? Pues yo creo que porque yo les ofrezco única y sencillamente mi amistad desinteresada me gusta platicar con la gente con personas como tú jóvenes que empiezan su carrera que empiezan a hacer cosas me encanta, me encanta platicar con los jóvenes con todo mundo pero especialmente con la gente que le gusta motivarse en su trabajo o en su escuela. No me gusta la gente que se opaca solita. Me gusta la gente que dice voy, voy, voy adelante. Y por último, pero no más importante, a mí me gustaría preguntarte... ¿Por qué, ¿por qué a Javier Castellano le das esta primera oportunidad? Por muchas razones. Una de ellas, porque eres como yo. ¿Cómo eres? Emprendedor. Eres sencillo. Te gusta seguir y mirar hacia adelante. Te gusta ayudar a la gente. Y eso, eres como yo, sin recibir nada a cambio. Tu reflejo es algo que yo hice hace muchos años. Porque tú estás haciendo cosas que yo hice hace muchos años no soy una vieja, pero no tengo tu edad, así es que por eso la química, el verte, el sentirte, el, el, el ver tu corazonzote que tienes, todo lo que estás haciendo, dije, él tiene que estar aquí con nosotros y por supuesto que la entrevista va a ser algo tan hermoso y muy emocional, sí. que por eso estás aquí con nosotros y nosotros con él. ¿Mm? Gracias. También. Muchas gracias, muchas gracias De veras, de todo gracias. corazón gracias. Es tu casa Y estamos con las puertas abiertas Para recibirte a ti Y a tu familia Siempre, que el Señor nos preste vida. Así será, primeramente Dios Pues con esta última pregunta Nos despedimos Agradecemos a nuestros directores El habernos recibido a él, En esta, a su casa Su espacio, su bebé el cual ha dependido mucho de su cuidado, mucho de su atención, mucho de su, de su pasión. Agradecemos a todos los que colaboran con Hacienda La Nogalera. Aldo, muchas gracias por apoyarnos, por estar al pendiente, por darle seguimiento a este proyecto. Eh, Aldo es una persona muy importante en este proyecto, es columna vertebral, y él siempre ha estado pendiente de nosotros, gracias al equipo de Castellan Studio. gracias por estar aquí con nosotros, conmigo, apoyándome en este proyecto tan bonito. Y de verdad, lo único que yo tengo en esta vida es agradecimiento. Y me da mucho gusto que en mi país se me dé esta oportunidad de poder conocer un poco más el corazón de seres humanos tan extraordinarios hace muchos años recuerdo perfectamente cuando aprendí a lavar un baño cuando solicité la primera oportunidad en mi vida y ahora estar aquí en este lugar tan mágico para mí de verdad se los digo es un sueño es un sueño pasar y poder transmitir esta entrevista, porque lo que queremos reflejar es esto, el corazón de sus, de sus propietarios, de sus directivos y gracias de verdad por abrirme las puertas de su casa de verdad y pues no nos queda más que decir, salud salud, salud. salud. salud. salud. y alegría gracias, gracias por gracias. estar aquí gracias, gracias, gracias por estar y aquí salud por y por el equipo salud. Gracias. Gracias. Salud. salud gracias salud hasta luego chicos gracias Bye.